Entrevista a Alejandro Alija, autor del informe Tecnologías Emergentes y Datos Abiertos, Analítica Predictiva, Abril 2021. ¿Qué es la analítica predictiva y por qué es importante? La analítica predictiva eh, es el conjunto de técnicas de análisis de datos que nos permiten predecir qué va a pasar en el futuro. Eh, son las herramientas que tienen, en definitiva, los científicos de datos para intentar predecir acontecimientos que todavía no, no han ocurrido. Por poner un ejemplo práctico y que se entienda, eh, por ejemplo, en un supermercado pues, es importante conocer si va a haber una gran demanda de un producto porque esta, de esta manera podremos reforzar la cadena de suministro para que no quedase sin, sin stock. Por lo tanto, la analítica predictiva nos ayuda a predecir esa, esa demanda futura y, y es muy importante porque nos ayuda a tomar decisiones informadas y basadas en los datos. Cuéntanos dos casos de uso destacados. En este informe, Describimos algunos casos eh, de uso interesantes y fácilmente reconocibles. Por ejemplo, existen eh, técnicas de analítica predictiva relativamente sofisticadas para analizar las imágenes médicas como radiografías y resonancias. Con estas técnicas facilitamos la labor del radiólogo y del médico y les ayudamos a identificar posibles anomalías en las imágenes que detecten enfermedades. De esta forma eh, les, les, les ayudamos a que, a que tomen las decisiones adecuadas eh, mediante técnicas de analítica que se implementan por algoritmos y además, pues no se cansan, no tienen malos días, no son subjetivos a la hora de conocer defectos en las imágenes. Otro caso de uso muy interesante, Uh, se produce sobre todo en la industria de fabricación, por ejemplo. Para fabricar los productos que consumimos en el mercado hacen falta máquinas. Estas máquinas necesitan un mantenimiento como cualquier máquina para que no se estropee de forma, de forma repentina en medio de un proceso de producción. La analítica predictiva en este caso nos ayuda a estimar, a conocer cuándo una máquina va a tener un fallo y por lo tanto va a producirse una parada en la, en la producción. Esto ayuda a los responsables de mantenimiento a evitar fallos eh, inesperados y por lo tanto a tener paradas de la producción y que no garanticen la, el número de unidades que estaba comprometido de un producto determinado, por ejemplo. ¿Nos puedes contar qué va a encontrar el lector en la sección de Acción? Sí, como acostumbramos a hacer en estos, en estos informes, nos gusta que el lector pueda ver de forma práctica al final cómo se ponen en acción, en este caso, las técnicas de analítica predictiva. Para ello en acción lo que hemos desarrollado es un ejemplo práctico en el que predecimos los accidentes de tráfico que va a haber en la ciudad de Madrid. Hemos eh, para ello utilizado un conjunto de datos abiertos que es accesible a través del portal de datos abiertos datos.gov.es. Se toma un histórico de accidentalidad de tráfico de, de los años pasados, en particular entre 2012 y 2020, y se intenta predecir el número de accidentes futuros. En un caso real, esto serviría para que los, los decisores uh, en los planes de movilidad, por ejemplo, en una ciudad pues tomen las decisiones adecuadas en función de lo que, de las, de, de, de lo que se espera, del aumento o la disminución que se espera en términos de accidentes de tráfico. ¿En qué fuentes de datos se apoyan estas soluciones tecnológicas? La materia prima para el desarrollo de las técnicas de analítica avanzada son, son los datos y por lo tanto la mayoría de desarrollos importantes que ha habido en los últimos años en, en, en este campo de, de analítica predictiva o de la inteligencia artificial se han producido gracias al auge y al aumento exponencial que ha habido en, la, en el número de datos y en la cantidad de conjuntos de datos que se publican bajo filosofía de datos abiertos u open data. Existen cientos, si no miles de repositorios de datos abiertos que se encargan de catalogar y mantener estos datos en buen estado y disponibilizarlos, es decir, ponerlos a disposición mediante unos mecanismos adecuados para que los científicos desarrollen estas técnicas de analítica predictiva y nuevas, y nuevas herramientas.